¿Hablar de qué? ¡Considéralo olvidado! ¿Mencionaste que en tu escuadrón había más drones? ¿Eh, ¿Volverán pronto? Ah sí, otros dos. Están de casa ahora, pero te encantarán. Primero está V. <risa> Y aún sigo sin sentir nada. Oye, vea. Hoy que esta tormenta tóxica será realmente nociva esta noche en todo el planeta. ¡Oh! ¡Vaya susto! ¿Quién diablos los seres? No te preocupes. Me llamo N. Sé que es difícil recordar toda una letra. Está claro que ambos nos respetamos muchísimo. Pero en verdad. Estoy enamorado de ella. ¡Pero no se lo digas!